que es un hombre pragmático cuando no es capaz de ibanar una idea y que el sentido de su campaña política es descubrir por dónde le entra el agua al coco y que construyó, construyó un puente de 440 kilómetros, puente que ataría a San Juan de la Maguana con San Juan de Puerto Rico, atravesando el inmenso mar Caribe. Y que ese hombre que ni siquiera sabe sumar una cantidad de mascarillas que él mismo da. Hoy es un hombre pragmático que lo maneja todo. Se ha manejado bien el Estado. ¿Sabe el dominicano a lo que se expone con la permanencia de una dictadura en el poder de un partido único que ha dominado? Recuerden, la dictadura está por alcanzar, si llegaría al poder en este año, el 5 de julio, estaría sobrepasando y ya casi alcanzando primero a Balaguer y a Trujillo. Ni tarea nada fácil. Por la vía de una aparente democracia maquillada, una aparente democracia maquillada con la sutileza de los peledeístas que tanto dicen y hablan bonito y que también nos hacen sentir cuando hablan, porque dicen las mentiras de manera tan dulce que cualquiera se la cree. Sería interesante que se presente un debate a nivel nacional que permita ver las capacidades y habilidades organizados con universidades y estudiantes de derecho, de economía, de administración, representantes de la sociedad civil, en sentido general, para que evalúen ante respuesta de problemas nacionales, en un debate público, oral y contradictorio, que se permita no solo los dueños de medios, sino la intervención de la sociedad civil en sentido general. Porque aquí queremos vender en un sueño que las cosas están bien. En este país las cosas nada más están bien para los que gobiernan. En este país las cosas están bien solamente para los que están en el poder. El resto de dominicanos está mal viviendo y mal pasando. ¿Y cómo nosotros podemos decir que un hombre es capaz de gobernar un país si lo único que sabe dar es pan, salami, telera, agua y gas? Manejando los recursos del Estado. Habría que ver el origen de toda esa disposición económica, de todo ese alcance que hasta ahora pues tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, entiendo y parece ser que estarían solicitando una última extensión del estado de emergencia. Cosa que yo digo que no va a pasar. Porque yo no creo que desde la oposición le vayan a ceder un espacio más, pero parece ser que el Estado estaba coqueteando con eso porque estaría dirigiendo el candidato del PLD. Esta cuarentena seguiría siendo el héroe, el hombre que trae pelotero, el hombre que trae gente varada en todas las partes del mundo, el héroe que trae atletas, el héroe que trae a la reina del Caribe, a boxeadores que a evangélico a católico el héroe que a través de su empresa, que dicho sea de paso, usted no sabía que cuando usted está en el Banco del Estado a usted de manera de manera muy sutil le ponen a firmar un contrato de aeroambulancia que usted paga y un servicio que usted no recibe y lo mismo a, para los accidentes de tránsito. Ustedes no sabían eso y que al final de la jornada Manejando esa información, sería bueno preguntarse cómo, siendo ministro, era socio del Estado y candidato permanece en esa sociedad, en un monopolio, porque hasta el seguro que usted paga en Senasa tiene ese servicio de ambulancia Y si no estoy diciendo la verdad, al representante de esa entidad aquí que me desmienta y así otro seguro cuando cada quien debiera tener el derecho de elegir qué seguro pagar y qué servicio quiere que le incluyan eso es parte de lo que pasa en este país y que sería bueno que durante todo este proceso se investigara y si el, la oposición se descuida fácilmente le meten 10 o 15 días más de cuarentena para el candidato del PLD siga avanzando ya hoy una encuesta, obviamente que pagan ella, la misma encuesta de Dorín Cabrera, que daba a Leonel con un 30% por encima de Gonzalo y que falló de esa manera porque al final ganó Gonzalo con unos 26 mil, 30 mil votitos por delante, prácticamente con un 1%. Pero esa encuesta dice hoy, y es parte de lo que quería traerle a usted, y con eso termino con el comentario, la persona que me estaba llamando, incluyendo a nuestro amigo, ya yo sé quién es. Llámame nuevamente ahora porque quería hacer el comentario completo. Dice esta. Ahora sí podemos recibir todas las llamadas que ustedes quieran. Dice esta firma encuestadora. Buenas noches. Buenas Sí, buenas, buena dígame. Noche, ¿Cómo se siente? Excelente. Déjame decirte, tú y yo tenemos muchos años conociéndonos y tratando. Sí. Pero déjame decirte, es 65 años que yo voy a... Cumplir. Tienes que bajarme un poco el volumen de tu televisor totalmente para yo poder escucharte, porque así no te puedo escuchar. Bájalo totalmente, el volumen, por favor, porque así lo aprovecho tu llamada. Dime. años. Ajá. Ahí. Sí, ahí. bájalo más. bájalo más. Ahí. Otro poco más. Ahí. Dime ahora. Mira, en 65 años que yo voy a cumplir el 4 de agosto, sí. por ahí, por esa presidencia de la República, sean que hayan durado 4 años, 8 años, 10 años, uh -huh. 12 años, todos son iguales, Pitágoras. Está bien de que no podemos dejar que uno solo, un solo partido, se haga dueño del país, a mí. Pero la gente que vale la pena no quiere la candidatura para sacar este país hacia adelante. Nosotros hemos querido que tú te busques una candidatura. Tú lo que piensas que te van a desacreditar. y Estoy un hombre de pantalones. Tú siempre te lo has negado. Así unos cuanto más. Hasta que ustedes, los hombres que están preparados en este país, que pueden hacer algo por los jóvenes. No, no, por nosotros, ya nosotros viejos estamos. Nosotros lo que queremos es que nuestros jóvenes queden en manos de gente como ustedes. Entonces ustedes ya andan huyendo, Pitágoras, por amor a Dios. Tú eres un hombre de pantalones, ponte los pantalones y el 20, yo en el 24, si Dios me lo permite, vamos a trabajar contigo, vamos a trabajar con personas que valen la pena. Acuérdate algo, no crea mucho en Luis Abinader, yo lo conozco desde hace mucho, yo trabajé con su papá en Sol de Plata, Cargar. Yo, fui el, yo fui el maestro de carpintería de su padre en todos los hoteles de Sol de Plata, no son gente buena, y acuérdate que no vienen de abajo, ¿eh? Acuérdate de eso, no me, con esto no estoy a favor ni de Gonzalo, ni de Lionel, ¿Me entiendes? Pero nosotros necesitamos gente como tú. Gente que valga la pena, gente que verdaderamente se duela de la ciudadanía, mi hijo. Cuando tú conversas en eso, yo me río, mire el porqué. Porque tú sabes que muy pocas personas en este país van a hacer lo que tú quieres que se haga a buscar, vamos, vamos a ponernos la lupa y vamos a buscar personas como tu Pitágoras. Muy bien, hermano. Yo estaría, yo estaría dispuesto a sacrificarme a tu lado, no a cambio de nada. Muchas Porque gracias. Yo necesito comida, más nada. <ríe> Muchas gracias por ese comentario de mi y... persona y mira, a lo mejor, quién sabe, estemos dando una sorpresa muy pronto, quién sabe. Igual ese número, que okay, ese nombre es de tu amigo, mira, es el hijo de Morillo que te habla, muy Rafael, bien, Rafael muy tu bien. amigo fiel que estudiamos juntos. Gracias, te quiero hermano. y te adoro como un hermano. Gracias, hermano, un placer. pase feliz noche, usted y su familia. Igual para ti. Bueno, ahí está, dice... Sí. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, rescatillo, que no te hago. Dime. Sí. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano. Tiene que bajarlo. Siempre que me llamen, por favor, bajen el volumen del televisor. Un momentito, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando no ni para. Dime ahora. Para decirte que te bajas como no, quieras. No te escuché nada, mi querido. Bien, pero mira. El, el fanatismo político hace, hace, que, mira, si hasta Guillermo Moreno decidió ir aliado al PRM aquí en los municipales y, y observar que fuera de los partidos, de esos dos partidos tradicionales, nadie puede llegar al poder. Pues entonces la misma gente que ahora me alaban, si yo mañana, por ejemplo, tomo una decisión, son los que mismo me, ataque, me atacarán. Y yo estoy consciente de ese tipo de cosas, porque cada quien aquí en este país parece ser que nada más está por defender sus intereses y como ustedes quieren que algún hombre bueno a través de un partido pues llegue para ayudarle pues en algún momento cuando...